Primer invitado del programa del día de hoy, Marcos Calvente. Bienvenido, ¿cómo le va? Hola Marcos, bienvenido. Un gusto. Bueno, gracias. Un placer gracias, gracias recibirte bueno eh, Lo presentamos. Marcos es el secretario de Obras y Servicios Públicos de la MUNI de Guaymallén y viene a contarnos sobre esta inauguración de un nuevo parque urbano. Es el parque urbano interdepartamental. Sí, es así. Entre Guaymallén y... Godoy, Godoy Cruz, Bruce. muy bien. Le llamamos Parque Inter Interdepartamental porque la obra se desarrolla en espacios de las dos comunas. Claro, uh -huh. está inicia, en el límite. Claro, inicia en Godoy Cruz entra al departamento de Guaymallén y termina en la estación Progreso Ajá. que es parte de Godoy Cruz también. Perfecto, entonces estuvieron trabajando de manera conjunta entre los dos uh -huh. municipios, entre la municipalidad de Guaymallén y Godoy Cruz, realizamos esta obra uh -huh. que es un parque lineal que vincula la estación Mitre del metrocambia con uh -huh. la estación Progreso uh -huh. Perfecto, estamos viendo un poquito las imágenes de lo que fue esta recorrida viendo a ambos intendentes ahí celebrando lo que es, eh, bueno, la inauguración de este nuevo parque urbano, que hasta el momento ¿qué, qué había en ese espacio? Eso era una zona abandonada uh -huh. eh, y era el lugar donde se depositaban escombros, basuras, claro. había... Maleza, así uh -huh. que era un basural, una sí. zona oscura e insegura. Claro. La, con esa obra la hemos rehabilitado el lugar, ahora es un lugar de paseo, es un uh -huh. lugar acondicionado para realizar actividades. Tiene una ciclovía, Perfecto. lugar para los peatones y espacio verde para actividades recreativas. Excelente, con árboles, con buena iluminación, con también buena que iluminación. lo convierten en un lugar sí, seguro. más, seguro, eh, más seguro, tal cual, para que uno puede, pueda ir con, con los chicos para que ahora en el verano y que se van poniendo los días ¿Cuál? lindos también pudiera tomar unos mates y que no tenga que sufrir un hecho de, de inseguridad, ¿no? que en estos lugares por ahí un poquito eh, desolados, lamentablemente pasan estas cosas. Exactamente, ahí a metros está la costanera que genera también un espacio oscuro y vacío, okay. entonces se generan muchos hechos de inseguridad que ahora con esta obra se van a ver mitigados. Excelente. Bueno, ¿y cómo ha sido trabajar en conjunto los dos municipios? Digo, empezaron con algunas reuniones, de a poquito gestionando este proyecto y ahora, bueno, al verlo realizado, me imagino la satisfacción de poder concretar un nuevo proyecto, ¿no? Sí, sí. Con, en realidad, con distintos municipios y con distintas entidades públicas, nosotros realizamos actividades en común. Uh -huh. eh, con Godoy Cruz ya hemos realizado otras actividades, Perfecto. pero esto es una muestra cabal de que se puede articular entre, entre municipalidades y entre municipales y, municipalidades y otros ...y otras entidades públicas. Así uh -huh. que estamos muy contentos de haber materializado esta obra... ...y de haber realizado en conjunto con otro municipio. Perfecto. ¿Está Marcos, sí. ¿Cuánto fue más o menos el tiempo del proceso... ...para poder concretar este parque? ¿Cuánto sí. demoraron en la puesta en valor y demás en poder Nos llevó cerca de un año... Uh -huh. ...porque se tuvieron que hacer gestiones en los entes públicos... ...porque era un espacio que pertenecía al ferrocarril. Ajá. Ah, okay. Además de eso se realizaron obras como veíamos ahí... ...ese puente, esa estructura metálica que se ve en sí. imágenes... Sí que son obras complejas que claro. lleva tiempo materializar y tuvimos que instalar eso eh, cruzando el Sanjón, así que... Uh -huh, okay. Claro, era eso te iba a preguntar, ¿qué que, que cruzaba ese, ese puente? Es el, ese que el canal ahí. Cacique Guaymallén que lo cruza y ese puente Bien. sirve a los efectos de continuar la ciclovía. Ah, perfecto. Es para los ciclistas y los peatones ese puente, bueno, específicamente. Cada vez más departamentos de la provincia trabajan en la puesta en valor ¿no? de, del espacio público. Hace años atrás, en este lugar te encontrabas con, con un espacio... Eh, baldío, abandonado. Bueno, lo mismo pasaba ¿no? con las calles del departamento de Guaymallén, muy dañadas y de a poquito van trabajando en este tiempo para que el departamento sea un lugar más habitable en definitiva. Totalmente, ¿no? Que más confortable. Cada vez más guaymallinos se sientan orgullosos del lugar donde viven. Sí, exactamente. Hay que lograr generar espacios urbanos de calidad para que la gente sí. los habite y los ocupe. Esa es la verdadera el verdadero objetivo de todo esto, pero aparte también en paralelo hay que trabajar en dotar de infraestructura social básica, agua, cloaca, no, eh, drenaje. Entonces hay que trabajar en paralelo en esas dos actividades y en la comuna estamos desarrollando eso. Hemos realizado un plan... Eh, descomunal, en, eh, inédito, en, en drenajes urbanos desde hace seis años. Uh -huh. Así que vamos en paralelo en estas dos eh, actividades. Generar espacios urbanos de calidad para uh -huh. que la gente se sienta cómoda y los use, seguros. Pero aparte, da, generar redes de agua, de cloaca canal y drenaje para que la gente deje de inundar si tenga servicios básicos de calidad. Seguro. No, sin duda, que lo, lo del parque es lo que se ve. Es lo bonito. Uno va a ir por la costanera y va a decir, ay, mira qué precioso que ha quedado este lugar pero también está bueno saber lo, lo que hay por debajo, por debajo de la tierra, de la la tierra igual, ¿no? claro, que es fundamental. Ahí también duda. veíamos en los videos de inauguración la intervención de algunos chicos ¿no? que plantaban árboles y demás. De escuelas. Sí, quizás, ¿qué fue ¿qué una se actividad hermosa. En, un, en uno de los espacios verdes convocamos a dos escuelas, uh -huh. una de Guaymallén y otra de Cruz, uh -huh. para que en conjunto, realicemos la plantación de esos árboles. Entonces, aparte de dotar ese espacio de arbolado público, generamos conciencia en Al los cual. niños para el mantenimiento del arbolado público, Al que cual. hay un desafío muy grande ahí desde el punto de vista cultural. Y en Mendoza la relevancia que tiene el árbol es significativa, así que estamos trabajando fuerte en iniciativas de esa índole. Bueno, recordemos que el mes que pasó, el mes de agosto, fue el mes del árbol. Exactamente, y exactamente. se llevaron muchas actividades en el marco de esta celebración, con lo que tiene que ver con la conservación de la flora silvestre, uh -huh. de, la, de la flora nativa y, bueno, de la plantación de árboles que, que son tan importantes, sin dudas. Tiene muchos parques Guaymallén, es un departamento muy grande, el predio de, de la Virgen, forma parte del departamento, ese muchos es el, espacios verdes. Ese es el segundo espacio verde más grande de la provincia. Primero claro, está el Parque General el Parque San Martín, San Martín. Y, de, y después está el Parque del Acceso, que le llamamos nosotros. Perfecto. Que lo hemos acondicionado, hemos uh -huh. plantado mucho árbol, pero le hemos dotado de infraestructuras, ciclovías, esquinas, eh, sí, está muy bien y demás. Alumbrado acceso. público, se acuerdan Bárbaro. que hace, antes era un espacio muy, sí, oscuro, muy oscuro y difícil sí. de... De y... aparte porque hay mucha gente que ahí transita justamente para hacer deportes, que van a correr, van niños, Tal cual. tiene mucho flujo de gente, está bueno que se Ya Se ha incrementado mucho el uso de ese espacio porque había gente que antes, al no tener condiciones, uh -huh. iban al Parque General San Martín y ahora deciden quedarse o realizar las actividades Tal ahí. Cual. Y eso evita el traslado y la, y la congestión vehicular y demás. Sí, de cierta manera también fomenta ¿no? la actividad física que es tan claro, importante. Exactamente. Este, porque uno cuenta con el espacio. Vos pasás por el Parque del Acceso Este y ves chicos que están jugando a la pelota. Yo he visto hasta chicos haciendo karate. ¿Sí? <risa> sí, con los eso. trajecitos de karate los he visto ahí. Gente que sale a pasear a la mascota, que sale a jugar con los chicos. Está buenísimo que, que cada vez haya espacios más propensos para hacer este tipo de actividades. Bueno, Marcos, ha sido un placer que Mano, nos hayas acercado. Esta información, felicitaciones a la Muni de Guaymallén y Gode Cruz por haber trabajado en conjunto, está buenísimo que también desde los municipios puedan demostrar que no hay tantas grietas ¿no? como Exacto, se cree, que, que se puede hacer actividades en conjunto, que se puede trabajar de manera armoniosa ¿no? pensando uh -huh. en, en el bienestar de todos los mendocinos, Seguro, sin dudas. lo más importante. Un placer Marco, gracias, muchas gracias, gracias. Marco, gracias. por la invitación. Gracias, chicos.